¡Gracias! Espacio hay esperanzas de un mundo mejor Unos piensan en la venganza, otros en el honor Todo concluirá, todo comenzará Cuando no sea una vergüenza ¡conversamos!